Yeah. <laughs> Bueno, esta bajada se la dedicamos a Luis, que no ha podido venir, para que vea a los auténticos Pro, y a que lees un paquetillo, que aprenda de, de los auténticos Pro, que somos nosotros. Ya verá la beneficia. Y siempre que me quedaba abierto, tío. Uah, esta es más larga. Excusas, David. No hacen más que poner excusas. Ya ya, esa estuvo una vez a punto de comérmela, tío. ¿Eh? Espera, espera, se me ha salido la cadena. ¿Eh? ¿La cadena bien? Sí, me ha pegado un saltaco. Vale, continuemos. eso oh. oh. ¡Barranquillo! ¡Nos vamos por el barranquillo! ¡Uey! ¡Ay, ay, prima, ¡Ay, culea, culea! ¡Ay, ay, ay! Trabajada con el Jimba estaría que te cagas! ¡Ay, va! ¡Ah, a bajar madre mía se ¡No lo he visto! ¡Cuál lo ese tío! No lo he visto, ¿eh? ¡Eh, va! ¿Por dónde es? 112 112 Me ha ido ah, la rueda tío, de ahí, Está muy blando ah, esto 112 eh, eh. Con la caída eh, eh. Y Raí es... Retrojado Eso, Me he pegado con la piedra aquí en las costillas De pecho eh, eh. Estoy viendo el túnel Estoy viendo el túnel. Oh. ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo bajo por el otro. Y entonces me enderezo sí, tú haces el drop, ¿sí? al drop. Y aquí lo que quería hacer es lo mismo. Sí. Enderezarme y llevarse un poquito, como el delantero un poquito tocado, ¿eh? No, hecho un drop de los arriba en parado casi es. Eh? No, en parado, no. Lo he hecho por lo más alto. El último drop ese que hay. Sí. Por lo más alto y no, no lo he visto. Y... Uh -huh. oh. No lanzado la bicicleta, mira. Bueno chavales. chavales pues algo, nah. de Restrojado un poco. Restrojado un poco. La muñeca jodía. Se me ha caído el protector de lente. Ah. Ah. No te duele. No, no, que me pincho. Ah. que he caído en todo el pincho, tío. Está en la puta. He caído en todo el pincho. ¿Qué, qué, ¿Quién me dice a mí hacer la de la pero? ¿Quién me dice a mí hacer la de la pero? me dice a mí hacer la de la Ah, míralo aquí. Yo soy el también ¿Sí, eh? Sí. mira. ¿Qué? ¿Qué es ¿Ya el protector de lente para que es? para mira mira Sí, pero bueno ha he hecho su trabajo no? Sí, sí. ¿ves? ha he hecho su trabajo para esto es un protector de lente para que proteja la lente no! ¡Oh! dios dios como lo voy a poner Ha ha ha!